¿Qué qué a tu cuestión de orden, Mercedes? Dilo… En la clasificación que existe en el IVA del invento Con respecto a esa clasificación también tengo la respuesta que creo que debo dar. Bueno, pero, pero me, puede, ¿me puede dejar que exprese los motivos por el cual discrepo bueno, pues y por breve. el cual pre bueno, presento pues la cuestión para de presentar orden? presentar la, la cuestión de orden, por favor, te pido que seas breve. Porque bueno, ya está, hay argumentación para la clasificación. Bueno, yo vi, eh, eh, voy a utilizar el tiempo mínimo que me que, que necesite y además pido expresamente que coste… No, yo, alto, mira, Mercedes, si y te, pido te vas a, poner expresamente... a leer lo que, lo que tú has presentado. No voy a dicho, leer la, la... No se te va, no, no, voy no te a leer, la admito. No voy y no a te voy leer... a admitir porque esta pretensión va dirigida a conseguir que se le explique a Giasa eh, la normativa sobre prudencia financiera. Algo que habéis habéis encauzado ahora. Lo que más que probablemente tendría ahora. como consecuencia. Si sí, ahora, que cuando no se pudiera se conceptar la operación, déjanos que hablemos de la operación y tú, en tu orden, en tu que yo te doy tu, que tu, tu turno de palabra, expresa lo que creas conveniente. Y ahí puedes expresarlo, pero dame la oportunidad de que hable de la propuesta de acuerdo que sometemos a la votación del pleno. De acuerdo. ¿Vale? Cuando llegue el punto de deliberación sobre, el punto, sobre estas cuestiones, yo voy a pedir que, que coste en acta, literalmente, el escrito que traigo… Y bueno, quiero que coste en acta por parte del secretario interventor... El, el escrito no va a costar en acta, porque ya te he dicho que el escrito te vamos a responder Pero vamos a ver, por escrito. Pero ¿cómo, cómo es posible bueno, pues, que yo presente en pleno una documentación que quiero que coste en acta y se de... me dice que no va a costar en acta? Bueno. Pero es que ahí está el secretario para que intervenga. Por, por favor, por favor, por favor. La, el ley, quien dice la ley es el secretario interventor? Entonces, por cierto, por cierto, con un informe de intervención que la operación está ajustada a derecho. Un informe que tú has pedido reiteradamente y aquí sí, está. Y sí. ahora pones en duda. Pongo en duda... No porque... eres nadie para ponerlo en duda. ¿Cómo? Lo tiene que poner los órganos de ejecución. Este... ¿Cómo, ¿Cómo que, no, que no soy nadie no, para no, ponerlo no, en duda? No. Soy miembro del Pleno de la MAS y de, estoy en de, mi perfecto de un derecho un de ponerlo en duda. Un habilitado nacional de poner el informe en duda. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Eh, señor secretario, por favor. Señor secretario, por favor.